¿Cómo están seguidores aquí el juego del recuerdo? Aquí estoy nuevamente con otro juego más Otro juego antiguo Un juego del año 1980 Sacado por William Electronics Inc. Defender Un juego que trataba de una nave espacial que tenía que defender a todos los astronautas que estaban sobre la superficie de un planeta Quizá aquí había que pegarse la, la bola. Había que pensar que los astronautas estaban sacando minerales o que estaban haciendo una investigación o están haciendo algo. Da lo mismo. Habían seres humanos sobre un planeta haciendo investigación. Tu misión era defenderlos de esos alienígenas que lo único que querían era fusionarse con estos humanos y convertirse como en un, en un mutante. O, tal vez la misión de los alienígenas era destruirlos a todos simplemente. Peleábamos con enemigos como los landers que nos daban 150 puntos, los mutantes que también nos daban 150 puntos Los breeder, que eran unos ovnis que te seguían por todos lados Los Bombers que eran unas, unos cuadrados que dejaban bombas por toda la pantalla Los pots que eran como unos nidos que al destruirlos se convertían en montones de Swarmers que pueden ver ahí cada uno tenía su puntaje. Entonces, este juego más que todo era defender a estos astronautas que estaban eh, haciendo la investigación dentro de un planeta del de ataque alienígena de, de estos compadres que eran incansables y, bueno, tratar de dejarlos vivos a todos y que cumplan su misión. Obviamente era un juego imposible y súper complicado de, de, de pasar. Más que todo de pasar de dejar un score, porque estos juegos no eran unos juegos que tú tenías que dejar un... o sea, no tenías, no era un juego que lo terminabas era un juego que tenías que dejar un puntaje un juego donde tú podías decirle a la otra persona, hice 10 millones en Defender ¿tú cuánto así? esa era la temática más que todo o el objetivo anterior los años 80 nunca se se preocupaban mucho de, de, de hacer juegos que, que tuviesen un final, sino más que todo era de dejar un puntaje entonces eso era más que todo el juego yo aquí en Wikipedia estuve averiguando también Wikipedia, obviamente eh, ¿qué, ¿Cuál es más que todo lo que nos, de, nos cuenta sobre el juego Defender? Dice que Defender un videojuego arcade desarrollado y publicado por William Electronics en el año 1980 Es un videojuego de disparo en un mundo bidimensional Está situado en un planeta ficticio donde el jugador debe vencer oleada de extraterrestres Mientras protege a los astronautas situados en la superficie ¿Mm? Chistosa la historia también no, nos cuenta un poco más que, por ejemplo, los programadores, que, que eran Eugene Jervis, eh, Larry Demar, Sam Digger, y los diseñadores, que también era Eugene Jervis, que es un diseñador y programador, y Larry Demar también, lo mismo. Eh, estos compadres, por ejemplo, en una feria que se llamaba Amusement and Music Operator Association, la MOA, estaban hasta última hora diseñando el juego para poder entregarlo. ¿sí? Porque se retrasó y a lo mejor lo querían dejar más bonito, pero donde quiera que estén, si es que están vivos están muertos, muchas gracias, el juego está espectacular y hicieron ganar a Williams eh, Electronic muchas lucas por lo que también leí que hice aproximadamente 55.000 unidades y convirtiéndose en el arcade mejor vendido de la compañía Súper bien ¿Qué más tenemos, vamos a analizarle un poco el juego este jueguito vectorial por así decirlo eh, vamos a meter una ficha Miren cómo sonaba cuando metía una ficha. Buena. Sonido envolvente 3D. Olvídalo. Totalmente. Speaker. Partíamos. y teníamos nuestra nave. Nuestra nave contaba de. a ver. Eh, de 5 botones. Y además. Eh, teníamos, por ejemplo, arriba. Arriba del. ¿Cómo se llama? En la pantalla. ¿Con qué nos encontramos? Primero que todo. Nos encontramos con las vidas con el puntaje, ahí dice 325 puntaje esos tres puntitos blancos que tienen ahí a un costado son las bombas porque también puedes disparar bombas ahí ven con eso tú matas todo en pantalla y después nos encontramos con el mapa el mapa te mostraba por ejemplo la ubicación de los extraterrestres los compadres que por ejemplo ahí me viene a matar uno los que se ven más rápido cuando se están llevando algunos humanos tenía ahí un como un claro un radar que te indicaba dónde te encontrabas por ejemplo, mira, ahí el radar me muestra cómo mi nave se mueve. Y cómo me vienen a atacar esos, esos mutantes que se acaban de fusionar con algún ser humano. Cuando tú, por ejemplo, llegabas eh, a un momento en que todos los extraterrestres se fusionaban con todos los seres humanos, eh, la la pantalla se llenaba de mutantes y no podíais hacer nada. O sea, lo único que teníais que hacer era, si es que teníais la bomba nuclear, que, que son tres bombas nucleares que te entregan, matarlo a todos y si es que haráis salir de ahí, de, de ese lugar, volvíais a la misma situación que era defender a, a nuevos astronautas. ¿Mm? Vamos a revisar los botones del juego, ¿Sí? teníamos el botón de disparo, que el compadre tenía como un rail una cosa así, podíais matar a tu, ¿cómo se llama a los humanos, así que hay que tener mucho cuidado con, con matarlo, miren, porque yo les voy a matar a todos los humanos. Les voy a mostrar lo que pasaba cuando, cuando los mataba ya todos, a ver... Debería, debería convertirse... Ahí va. Ven, miren... Ahí ya quedó la cagada, así ya murieron todos los humanos... Y como que te había ido el espacio y te había atacado... Ven... Ya, volvamos a los botones... Teníamos el de disparo... Eh, teníamos el botón de turbina... Que nos hacía como... acelerar... Vamos a meter estos que están acá... Para ver si podemos volver a la pantalla normal... Ahí está Teníamos el de... El de ¿cómo se llama, el de turbina Teníamos un botón que nos cambiaba la dirección Que nosotros elegíamos para dónde íbamos Si es que era para el lado derecho o para el lado izquierdo Vamos a tratar de salir de acá A ver, va, va, vamos a volver a la pantalla normal Porque aquí está lleno de... Aquí ya es muy brígido así. Si se te mueren todos los humanos Cagaste Bueno, como les decía Disparo Turbina Morir Cacha. Disparo, turbina, eh, cambiar de dirección. Teníamos las bombas, que era eso. Y teníamos algo que eh, los programadores se, se preocuparon mucho de, de, de sacar la idea del juego asteroid. ¿Qué era esto? ¿Ven? El teleport. Por ejemplo, voy ahí, voy escapando de uno alienígena, voy para la cagada, me vienen siguiendo y aprieto. Ah, puta, no alcancé a apretar. Estoy lento. Ahí ya voy a agarrar... Ah, escapando y apeto el teleport y me manda a otro lado bueno ahí... choqué con algo entonces estos compadres se basaron también en, en juegos como el Space Invader en el sentido de lo extraterrestre y se basaron también en el juego Asteroid como eh, el escape del teleport que tenía la nave la nave de... de Asteroid entonces de eso más que todo tratar el juego eh, defender a los... A lo, astronauta, matar extraterrestres, tratar de que los lo extraterrestres no se llegaran a los astronautas, a ver. Y otra cosa muy divertida era que por ejemplo, allá, miren, allá se están, aquí se están aduciendo un ser humano, a ver, veamos cómo lo, cómo, cómo se convierte en un mutante, miren. Y ahí se convierte en un mutante. Uno los podía salvar, obviamente, podía salvar a los humanos, que cuando, cuando se lo estaban llevando, llevando, tú mata al al lander, que era el, el bicho que se, se está raptando al humano y si es que está en mucha altura tenía que, ¿cómo se llama?, eh, rescatarlo veamos si podemos rescatar alguno, a ver les voy a mostrar algún ejemplo a ver, a ver ese buen, miren también, ahí se están raptando a uno, emiten un sonido cuando, cuando se raptan a un humano aquí vienen tres mutantes. miren ahí llegó una nave de esta, ¿cómo se llama? de esos OVNIs que te siguen por la pantalla no te lo maté bueno, no puede hacer mucho con el... ah, la pasé y morí bueno, eso más que todo quería, quería que vieran cómo, cómo rescatar a los humanos pero eso eso sale ahí en la demo, cuando están mostrando los, los, ¿cómo se llama? los, los enemigos ahí por ejemplo, miren eso es lo que hay que hacer, ahí viene el, el lander agarra el ser humano, nuestra nave lo toma, lo agarra y lo rescata entonces te ganáis 500 puntos por tomarlo y por rescatarlo eso era más que todo el juego, espero que le haya gustado un poquito este este review de, de Defender, un juego del año 1980 yo aquí por ejemplo tengo mi, mi máquina arcade de arcade de Defender que la tengo adorno aquí en la pieza ¿Mm? Como pueden ver, la gente igual se preocupaba de, de tener las máquinas bien brandeadas, diseñadas, bien bonitas para que la gente se fuera como loca a meterle ficha al juego. ¿Mm? Eh, ¿Qué más puedo contarle? Ya ya le he explicado más que todo todo el, el juego, cómo funciona. Eh, aquí puedo mostrar leerle un poco de Wikipedia lo que dice la mecánica del juego, defender un eh, defender un juego de side scrolling. De dos dimensiones, situado en un planeta sin nombre, el jugador controla una nave espacial que se desplaza por la superficie, pudiendo moverse de izquierda a la derecha. Un justice controla la elevación de la nave y cinco botones controlan su dirección horizontal y sus armas. ¿Mm? Los jugadores tienen tres naves para pro progresar en el juego, también tienen la oportunidad de ganar más alcanzando los puntos necesarios. Se pide una nave al tocar a un enemigo o, o sus balas. Se pierde al perder todas las naves, el juego se acaba es sí, más que todo eh, un juego de disparo de como dice aquí side scrolling Tutor. espero que les haya gustado este pequeño review de, de Defender y si lo pueden probar, háganlo si pueden dejar algún score mándenmelo, porque sería interesante que postear en alguna parte lo, los, ¿cómo se llama lo, los logros de, de los jugadores hardcore chilenos que, que también o oh, no sé de dónde sean que quieren dejar algún récord en, en defender yo voy a dejar mi récord tarde o temprano por ahí porque estos juegos a mí me encantan ya nos estamos viendo cuídense y no dejen de ver el juego al recuerdo chao